Pero sí, hicimos un corto con Guille, que le mando un gran abrazo, que ahora está con una, pasando una pequeña gripe, Ahí eh, va. una gripe no-Covid, puede ser. Y eh, bueno, surgió con, con de las ganas de filmar algo, con Guille él, hicimos otros trabajos, de, de, por ejemplo, es el que diseñó las primeras, los primeros dos discos de Center la primera etapa y la segunda etapa lo diseñó él. Eh, nos hizo, nos ha hecho otros diseños también, pero siempre compartimos eso, el él de una escuela de una preparación en el diseño, y una cabeza bastante amplia en un montón de aspectos, y, y tenemos en común esto del cine, la música, el arte. Eh, bueno, entonces nos lanzamos, dijimos, usamos lo que tenemos, eh, no recurrimos a, a, a un guión, no recurrimos a técnicas de cine, no... Eh, directamente dijimos: Bueno, vimos muchas películas, vamos a. <risa> Hagamos lo que nos gusta. Y empezamos a filmar. O sea, ¿ves? la verdad que ahí te das cuenta también, a veces estaba bueno tener algún pequeño margen. Sí. Después te das cuenta. Sí. O vos después decís, Bueno, acá esto no me gustó. ¿Salió? O hubiese o, hecho otra cosa. Claro, sí, que no. sí, Esto, a mí es que, que boludo. Si lo hacíamos de tal forma, por ahí quedaba. Quedaba redondo. Claro. Como... Pero bueno, es como. Para el próximo. Claro, sí, así que, nada, se llama Moribundo de Mierda, Sí. Eh, el nombre de Moribundo de Mierda sale de una escena de una, de una película del director Campuzano, que es un director argentino, Ajá. que se los recomiendo, eh, eh, no recuerdo la película. Eh, ¿Campuzano es de acá, o sea, de esta es zona? De acá, sí, tiene unas películas, ¿se acuerdan? Estas de los motoqueros, los, eh, los que andan en motos Sí. Eh, eh, después tiene... Otras más que de género también. Eh, no sé, bueno, tiene algunas algunas más que no, no me vienen en este momento a la cabeza. Pero es de acá de Zona Surel, puede ser. No sé, me parece que sí. Google en Campuzano, <risa> filmografía. Eh, les recomiendo, es como que nos dio un pie a animarnos lo que hace el chabón, ¿no? Porque, eh, no sé, o sea, es como, para mí es un buen cine para alguien que está acostumbrado a ver más eh, cine extranjero de otro lado, otras plataformas, otros formato capaz es ese, es ese cine que se, se suele llamar como aburrido <risa> y hay tantas cosas aburridas <risa> en esta vida, pero la verdad es que Campuzano aporta un montón al cine eh, se los recomiendo, sale una frase de una película de él que hay un personaje que se refiere a otro personaje que dice, este es un moribundo de mierda nos, nos causó mucha gracia y, y nosotros, eso es como que es parte de, de cómo íbamos juntando las ideas, y de, de distintos lados venían las ideas y íbamos armando lo que fue el corte. Ahí va. ¿Y tienen pensado presentarlo en algún lugar? Eh, ¿Tienen próximas salidas, próximas fechas? Va saliendo, viste que ahora que después, que como que todavía estamos en esa post situación pospandémica, creo uh -huh. que activadísima. Que, que se nota, como que se está notando eso de que están todos con proyectos, están abriéndose, están brotando eh, espacios o actividades o ideas. Entonces, eh, hasta ahora, a partir de ahí, acompañando con eso, fueron como tratamos de ir llevándolo en centros culturales, sí. eh, en, los, en algunos festivales también, eh, ver si podemos jugar por ese lado también. Ahí va. Bueno, la... la invitación para venir a presentar acá... Claro, no la pregunta eras, es cuándo vienen al tenés, ciclo de la Tierra. Claro, acá tenemos ahora. el proyector, la pantalla, todo preparado para pasar cortos. Genial, bueno, sí, agradezco el espacio, la oportunidad. Eh, le mando un abrazo también a Marce eh, y a Facundo, que son dos amigos con los que estamos trabajando en un próximo otro proyecto. Entonces... Eh, como que con eso estamos expectantes porque decimos, bueno, no vamos a subir el moribundo hasta que más o menos esté encaminado esto nuevo que estamos haciendo. Claro. Y me, me gusta. Se Para puede poder hacer. continuarlo con algo. Claro, que tenga ahí como, bueno, seguimos. Me, se, que siga con otro proyecto a corto plazo, digamos. Sí, y, y mezclar, ahí se nos van ocurriendo cosas también. Mm. Es como que dijimos, está bueno esto de que tenga elementos de lo anterior que estamos haciendo. Tampoco se nos so inventamos nada. Que sea una continuación del... Que tenga como elementos. Sí, simbólicos. Incluso. Sí, unos pequeños guiños, cosas sí, que... Eh, que te recuerdan a, lo, a, otras, a otros proyectos. ¿Cuánto tiempo más o menos eh, estuvieron laburando con ese corte Vaya la memoria ya en eso, pero creo que fueron como... ¿Seis meses? Estoy sí, picheando, sí. capaz. ¿eh? Creo que no, no, como... pero digo, es un trabajo... Sí. Arduo. Es que. No. Ah, perdón. Y lleva... Lleva tiempo y lleva el tiempo que vos digas. Que vos tengas también. <risa> Tienes razón. El tiempo que vos tengas disponible y el tiempo... Eh, lo digo, lo dije en el sentido de la historia la cortás vos. Eh, empezando por el tiempo y la disposición y disponibilidad de cosas, de todo. Los recursos, el tiempo, oh, eh, como base pilar de, de meterte en algo así. ponele. Pero... Eh, como el conocimiento porque incluso hay cosas que están hechas con el celular sí, sí. Eh, hay cosas que no que no están hechas con, con nada súper de producción por ejemplo. pero tenés que tener los recursos y el tiempo igual así yo a que... mi entender va, bueno, me entender a, a, como yo veo las producciones para mí a veces el no contar con grandes cosas saca lo mejor de me gusta eh, sí. no sé pero lo veo hay, sí. hay cosas hay producciones de cine de, de grandes pero Horas, que verdaderamente dan vergüenza, pero no vergüenza eh, a nivel sí. técnico. Sí, no, no, no, no al no revés. O sea. es decir, loco con toda la guita que tenían hicieron esta mierda. La sí. Coña, sí, de, sí, sí, de la sí, la pasa eso. Y que sí. hay gente que no tenga eh, ese capital para poder invertirla, haga cosas que son increíbles. Entonces, me parece que ahí es donde la calidad o al no tener tecnología adecuada, eh, no sé si es. Bueno, hay gente que quizás sí lo mira de ese lado. Como mi forma de entender no para es lograrlo. No, lo, es como decir, no yo no grabé un disco de música porque no lo pude ir a grabar al, a la birroba, bueno, si vos tenés ganas grabar en tu casa ahí nacen las cosas, en las ganas mm. después ves con qué contas al toque te encontrás con si podés <risa> <si poder, risa> no pero sí, la, las ganas es como el, el primer el motor. motor de, de ahí como soñar un poco con bueno, justo nada, esto que decía Marcos me, a mí me llevó eh, el otro día con Marian estábamos viendo en Netflix, estábamos buscando series y hay una serie que dice, con un gran presupuesto para... Y no te cuenta la trama, o sea, cuando vos ves el título, te pasan un pedacito y lo único que te dicen como referencia es que es tiene que un gran eh, presupuesto invertido la serie. Es todo lo que te dicen como adelanto. O sea, es como... Un... Bueno, ¿cuál es con el contenido? Son o sea... tan bizarro que Juan con eso y te dice... <risa> filmado en no sé cuántos países y con los claro claro y en realidad o sea, un poco la infla y bastante pero muchos juegan con eso y a mí me parece que ahí es como la prueba más fiacente de esto no hay contenido porque en definitiva es un poco lo que dice Marcos independientemente de esto de tener mayores o menores posibilidades para lucir el material sea del género artístico que se trate no de una película en una canción lo que sea si tiene contenido yo creo que va a trascender de alguna forma, porque es algo que te captura, esté grabado con el celular, sí. esté escrito en un papel de puño y letra, eh, es como que si hay algo, te interpela. Totalmente. Eh, Creo en eso. Y, ¿Y si ahí? hay algo que es vacío, por más brillantina que le pongas, y por más color sí, y luces y cámaras eh, eh, Va demás, a durar lo que dura. Una moda. Sí, eso mismo, es, un, es como el pop. El otro día teníamos esa, esa discusión de qué significa el pop para cada uno y yo le decía, a mí me remite a los pochoclos. Y él me decía, a mí me remite al plástico. Al plástico. El plástico. ¿no? Eh, como algo así... La sí. Todo bonito, todo infladito. Eh, Pero que dura... Va, bueno, dura eternamente. El plástico, mí, <risa> Tenemos eh, microplásticos ahora. Claro. <risa> En fin, bueno, ¿te parece que vayamos con, con otro tema que no va a ser un, un micropop? Eh, porque no sé, la verdad que no sé realmente cuánto habrán podido ver o no de la anterior con la transmisión. O sea, después veremos, es medio como una incógnita ahora, si nos quedó para nosotros o si alguien pudo escuchar... Se perdieron alguna reflexión profunda, lamento, pero... Bueno, son son cosas, cosas del momento. Son cosas que pasan una vez y no se vuelven a repetir. Por eso por eso siempre invitamos a la gente que quiera venir a ver el podcast. Se puede venir a la Casa Chunguita los domingos a las 18 horas, acompañarnos a vivir esta experiencia en vivo. Y bueno, ahí no se pierden de nada, por más que se caiga la colección, las cámaras, todo ahí tienen... Tal cual, el 100%, así que el que quiera, la que quiera, nos mandan un mensaje sí. y son más que bienvenidos. Hay cerveza helada, descuento, hay cerveza muy fría esperándolos. Ahí va, ahí va, bueno. ¿Nos haces un temita? Yo traje eh, cremona y factura, <risa> <así>. <risa> Con la palabra, hay pirra. Bueno, sí. vamos con una canción eh. del negro, Carlos. Ahí después que le doy los auriculares. le a tirar una pistita volvemos al método japonés es un tema en inglés que es un tema viejo eh, que bueno lo estoy tocando ahora ahora y vamos a ver cómo sale Thank <laughs> you. ¡Oh! Para comunicarnos entre nosotros mientras que los artistas tocan. Que me decían que la, la base estaba medio alta y que tapaba un poco la voz. Ah. Eso te quería comunicar, pero no bastaban como todos los, los gestos que te hacía. Y le voy a distrayendo al negro también. O sea, bueno. Fue medio los tres chiflados. Salió con mímica. No, no, la gente no veía la mímica. Te veía vos y nosotros estábamos por, por fuera. De toda la secuencia. Bueno, eh, hemos cambiado la agenda así a último momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. La agenda se renueva todo el tiempo porque no nos conformamos con nada y queremos seguir teniendo nuevas propuestas. Así que, bueno, eh, ¿qué tenemos? Bueno, en <risa> principio, eh, el 3 va a estar saliendo el íntimo interactivo de Jory y los Penny en estreno por así nuestro es. Facebook. sí que lo que grabamos ayer a la noche ya todo editadito de y bonito no se pierdan las 21 horas por nuestro facebook y el mismo terés aparentemente eso está como ahí naciendo ahí esperen confirmación es eh, la posible primera noche de folclore del ciclo de la tierra un ciclo que vamos a estar desarrollando una vez por mes los viernes Sí, sí, sí, o cada eh. 15 días tal vez gente dice. Ah, mirame, ah. <risa> siempre redoblando la apuesta. <risa> Así que bueno, estén atentos porque eso todavía no está del todo confirmado, pero eh, la idea es arrancar el mismo viernes 3, o sea que vamos a tener folclore por doquier, para estar folclore, por, con sí. los penis en vivo, en el Facebook y por el y otro acá, lado. Y acá eh, en una cuestión más real y presencial, eh, una super mini peña. Ahí va, ahí va. <risa> eh, sí, bueno, no vamos a decir que artista viene por, Lo, por, las, dudas. por <risa> las dudas, pero es un artista bastante consagrado a nivel nacional. Eh, así que bueno, Apa. ya le vamos a estar contando más adelante de quién se trata. Les aviso que no es Peteco, pero es un artista <risa> <risa> consagrado a nivel nacional. Eh, bueno, ¿qué más tenemos? El 4, llega el 4. El cuatro. Así, como, tenés con eso, paf, paf. El 4, otra fecha acá, eh, va a estar visitándonos por primera vez Tesla y Proyecto Armata. Además, vamos a estar despidiendo la expo de Oti. Va a estar presentando él mismo aquí unas proyecciones, que es una faceta también desconocida por Saludo nosotros. A Armata y a Oti, que Ahí va. Compañeros de, de, de viaje de música, de muchas cosas Sí. bueno, podés venir el 4 a partir de las 20 horas a la casa de chunguita que que vamos a estar haciendo la fiesta stoner en claro. la casa de chunguita me, me acordaba que dijiste que los graves, los graves van a interrumpir en el barrio sí no, <risa> los vecinos se van a enterar de nuevas, nuevos sonidos sí, sí, sí <risa> <risa> esperemos que les guste que sea bien acogido en el barrio sí, sí, nuevos, pero... eh, además el día 25 de junio vamos a tener el dúo Espinel y también estamos ahí como expectantes de una confirmación que ya les habíamos contado el domingo pasado, una expo de una muchacha muy talentosa, de aquí, de Espeleta. Así es. Eh, pero bueno, aguardamos confirmación para no meterle y, presión a nadie. Sí, ya bastante el... la venimos presionando. Eh, Todos los domingos, básicamente, sí. la anunciamos. <risa> eh, bueno, y antes del 25 hay una fecha también, que es la del 11. Eh, ah, sábado ¿verdad? 11, que se viene una super fecha Y es más, tenemos acá eh, una nueva propuesta para ese sábado, que va a hacer la interferencia a cargo del el señor negro eh, vamos a tener muestras de fotografías eh, vamos a tener a Julieta abril vamos a tener a Matt Morrison con Eve eh, que son Matt and Lin y a eso se le suma Manuel Secul eh, un super trío acústico eh, que ya lo estuvimos a Matt and Lin acá eh, el año pasado eh, grabando el íntimo interactivo, y lo pueden empezar a, a mirar eh, por, por la página de, del ciclo de la tierra. Y bueno, así que también va a estar sumado eh, interferencia por el negro. Eh, Las cosas que confirmo y no miro la agenda. Sí, bueno, sí, sí. Ya, está ya, está, está, está, ya está anunciado o sea, esto. O sea, la agenda se va <risa> a mover <risa> según. Ya tiene profesión. Perdón, ¿eh? Porque, no, hay gente que me conoce que sabe que soy medio desastre con, con acordarme <risa> con <pechos>. algunas cosas. <risa> El casamiento de... claro no, no, paso, paso momentos incómodos ¿sabes? Pero La verdad que Bueno Disculpas Disculpas públicas anticipadas Por las dudas pido disculpas Si alguien se ve afectado Por la presencia del de negro Que no va a estar, le pedimos que se acerque Acá a la casa chunguita Y lo va a poder ver acá y arreglar sus temas Agarramos afuera Hoguita oh, no. Bueno, y en julio, ya empezamos con la agenda de julio también. Sí, sí, sí. El 2 de julio vamos a estar recibiendo a Drey aquí en la casa chunguita, se ve el ciclo de la tierra. Y el 16 de julio está confirmado... Cáucaso, nuevamente aquí por segunda vez desde más su regreso este, es Cáucaso más EVE ah, o sea, Cáucaso más Eve, porque o sea... nuestro capricho es ley eh, el ciclo claro. de la tierra le propuso a Cáucaso que la sumen a EVE eh, en show. los teclados y las locuras que hace y así va a ser, eh, va a haber un recital exclusivo solamente para el ciclo de la tierra, eh, del Cáucaso más EVE eh, que va a flotar, ya imaginen lo que va a ser eh. Eh, Sombra frente al, frente al caos Va a volar todo me gusta, me gusta. es que nos pasó que escuchamos algunas canciones de caucaso interpretadas por ellos dos cuando vinieron a hacer su íntimo interactivo y después vino caucaso sin eve a hacer los mismos temas y era como acá les falta toda esa cuestión había como un coro de iglesia un piano de iglesia y todo no, no, esto todo juntos, ¿sabes? Que piel de gallina, película de terror. Y bueno, ahí pusimos fichas. Y eso va mira, a suceder, eso va a suceder. Mm. Bueno, hablando de Cáucaso, de Matt Morrison eh, y esas cosas, eh, ¿les podemos contar una novedad a nuestra querida stream audiencia? Eh, el, no, el sábado, no, el domingo que viene, eh, tenemos un nuevo segmento dentro del podcast. Dije bien <risa> eh, <¿Cómo? podcast. risa> tenemos un nuevo segmento que es la biblioteca viral y va a estar a cargo de, de Matt Morrison. Eh, también le hicimos llegar la, la propuesta y bueno, se mostró más que entusiasmado y ya está preparando cosas. Y, así que bueno, eh, cada 15 días vamos a tener un segmento que va a tratar de literatura, reseñas. Eh, ...y bueno, una charla bastante interesante de lo que eh, va a traer el Magmo. Eh... Bueno, ahora me recordaste una cosa que si bien no es propia de la agenda del ciclo de la Tierra... ...nos compete a nosotros, sí. el próximo sábado no vamos a tener fecha aquí en la Casa Chunguita... ...pero vamos a estar llevando la Biblioteca Mutante Itinerante hacia La Pacha, para que viaje. Para quienes aún no conocen la propuesta... Eh, traen un libro que hayan leído y lo cambian por otro diferente totalmente gratis eh, eso está de manera fija en todos los eventos que organiza el ciclo de la tierra aquí en la casa chunguita pero bueno, este fin de semana como la idea es que la propuesta circule por diferentes espacios culturales vamos a estar en la pacha no sé ¿A qué hora? Todavía no está el flyer, ya les vamos a estar... A partir de en... las 20 horas, eh, por lo general, son los eventos de La Pacha, así que a partir de las 20 horas nos van a encontrar ahí, en Entre Ríos 90, Quilmes Oeste, frente... No, frente, no, cruzando la estación eh, de Quilmes. Eh, en realidad está frente también, pero no vayan <risa> no <tan> al frente. No están al frente. Así que, bueno, los esperamos ahí. Bueno, ya que está también voy a tirar un chivazo, ¿sí? Este miércoles... Este miércoles a las 17 horas vamos a estar tocando con Ruja Aljara, eh, aquí quien les habla y quien acompaña, Marco Porén. Eh, y bueno, y todos los pibes. No los vi eh, todavía, eh, No ¿Tienen deuda? Buena, buena oportunidad, este miércoles a las 17 horas en La Pacha. Vamos a estar tocando en el noveno aniversario del Espacio Cultural. Eh, bueno, nos invitaron a formar parte y vamos a hacer el cierre de de la tarde-noche, así que los esperamos va a haber Peque. feria vegetariana va a haber de todo hay unos brownies raros ricos que venden ahí <risa> chipiados sí. bueno, y ya que también hablamos de los diferentes segmentos de este podcast podcast como <risa> dice Mariano eh, aquí lo tenemos a Marequitos Morén, quien hoy nos trae un nuevo segmento de el barrio y sus mesas. Nos trajiste algo preparado. Ahí se pone nervioso me parece a mí en este momento. Hay que, hacer, hay que hacerle una cortina. No sé qué digas. El barrio y sus mesas. <risa> Igual yo digo que ahí pueden incorrernos los derechos. Marolio. Locales. Sí, a mí me parece que yo esa cortina ya la escuché eh, y que decía algo de el gato me parece. <risa> Quiero algo de una cocina y un gato, me parece. No sería tan original. Vamos a grabar algo. Vamos a grabar. <ríe> Algo bien bizarro. Como, sí. como para prepararlo mentalmente, ¿no? Como este es tu momento, Marcos. Eh, le ponemos la musiquita. Sí, porque parece que lo que pasa es que ya la vez pasada ya me dijeron que lo asusté. Bueno, y ahora estamos con Marcos Moreno en el barrio y sus mesas. Adelante. Sí. Sí. Y medio que lo dejé inhibido y Bueno, quedó. a mover Hoy traje algo escrito, por lo menos. A otra a ver, vuelta, vine, a vine a en Pampi La A a la golpe, vamos aprendiendo acá. ¿Tú lo vas a agarrar otra vez así desprevenido? No, no, no. El tipo vino preparado. No, yo hoy prendo la mecha y después, bueno, entre todo debatimos. Es algo... ¿Qué nos trajiste, Marquitos? Eh, bueno, a la audiencia que está escuchando pueden comentar. Eh, el barrio y sus meses se trata de hablar de cosas eh, comunes, de la vida, que podemos hablar con amigos, con la familia, con la pareja. Hoy vamos a tratar, eh, escribir algo sobre quién dice que está bien y qué está mal. Eh... Por supuesto que yo. <risa> no, no. Eh, bueno, nada, escribí algo y lo tiro y después lo empezamos a debatir, obviamente, que no vamos a llegar a. a una... No, vamos a llegar a, a buen puerto. Pelea, y claro. no. Es a <risa> su utopía. Terminaron todos peleados, te imaginas. <risa> bueno, sí, bueno, la transmisión de nuevo. No se hablaban más, viste, una bueno, pregunta de mierda. <risa> el último, Under la Tierra. <risa> el debate que tenía. <risa> en lo censura. <risa> bueno. Eh, bueno, leo esto. Un, ma un matecito. No. Pum, pum, un pum, pum. Bueno, ¿quién dice qué está bien y qué está mal? Desde lo personal, creo que la moral propia cumple el rol de nuestro juez interno. De bueno. Después nosotros hacemos o deshacemos a nuestro cantar. Pero sabemos en el fondo cuándo vamos por el camino correcto o por el otro. Por supuesto que la justicia interna de cada ser arrastra bajadas de líneas a nivel cultural, familiar, mundial, etc. Quitando, lo, quitando aquellas que son inaceptables como matar, violar, robar... Existen otro mundo de cosas inaceptables que quizá no hagan tanto ruido y están a la palma de nuestras manos. Se puede decir que está bien aunque terminen siendo una piedra en nuestras mochilas, se puede decir que está mal eh, cuando pasa a afectar a terceros. Bueno, mi cierre de todo esto dentro de mi cabeza llena de cosas que están bien y que están mal, estoy seguro que la respuesta certera la tiene el tiempo. Si observamos los resultados a través de los ciclos o periodos de nuestra vida, podemos hacer un gran balance y darnos cuenta que nuestra alarma interna no estaba equivocada. Sabíamos que estábamos en lo correcto, en, en lo no correcto. Por lo tanto, los resultados nunca fueron los esperados. Bueno, eso es algo que escribí, nada, eh, desde lo personal, en base a que está bien o que está mal. Salió desde charlas con amigos que un poco a veces eh, quien dice que está bien o que está mal se usa como una pregunta medio de... Eh, como evadir una discusión, ¿no? Mucho, yo escuché muchas discusiones diciendo, bueno, pero ¿quién dice que está bien o que está mal? <risa> si me, si eso. y ¿Concluye ahí? <risa> ¿Y bueno que te mandate una cagada? Claro. ¿Pero quién dice que está bien o que está mal? Y pero, vos sabes que, está, que sí está bien o, o si sí está mal. A eso le escribí un poco, ¿no? Pero bueno, después abrimos un poco el... Y para poder discutirlo y debatirlo, porque hay un montón de cosas. Ayer hablamos con Ceci en la cocina... Eh, Hay como una bajada de línea sin tocar lo religioso, pero, a ver, los, eh, los mandamientos serían como una bajada de línea claro. a nivel... Sí, sí, sí, eso claramente la banda, te dicen eh, que está bien y que está mal. Que está bien o sea. y que está mal. básicamente dice que está mal eh, los mandamientos. Es como una enumeración de las cosas sí, que están mal, ¿no? Están mal. Después, bueno, pues, si alguien mata y se siente bien, qué sé yo, va en él. Creo que hay un goce, igual hay gente que asesina porque es un goce. Sí. Eh, se puede decir bueno, quién puede decir si está enfermo o no, <risa> es, muy, es muy amplio claro sí, sí, sí. pero bueno eh... de ahí se puede, más allá de la cuestión moral, de lo correcto lo incorrecto, bien o mal se puede llevar a a preguntarte por qué eh, cuáles fueron las causas de eso, sí, de eso... ¿Qué, fue, qué, lo, qué fue lo responsable dentro de esa persona para que tenga ese juicio con lo que haga yo creo que se puede relativizar las categorías que era un poco la postura que le comentaba a Marcos el otro día y también creo que lo hablé con Mariam eh, que hay como conceptos puros de la bondad o de la maldad pero que hay que ver el Contexto. Porque hay cosas que están mal, pero como diría Guille Fierro, era que decía, pero no está tan mal. Digo, que hay cosas que, según, hay, que, imitarlo, pues. hay, hay, que hay que invitarlo, hay que invitarlo para el, para el debate. Ahí le mando mensaje. Pero. Que diga eso. Por ejemplo, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero si la persona que está involucrada en la historia, la siguiente historia que voy a contar, se va a reconocer si nos está mirando ahí. Eh, por ejemplo, una amiga pasaba siempre por una casa eh, y se encontró que en la casa salía una tortuga que estaba muy lastimada porque tenían perros y la herían, básicamente, la tortuga. La mordían. La mordían, sí, estaba muy lastimada y además se escapaba. O sea, hay un doble riesgo, o que la maten los perros mordiéndola o que la atropelle un auto porque se escapaba. Y un buen día, o sea, pasó una vez, pasó dos veces, pasó tres veces y vio la misma secuencia con la tortuga... Y ella es una ferviente amante de los animales, así que robar está mal, pero se secuestra una tortuga ajena, digamos, ah, se la escuché llevó. Escuché una nota hace poco de alguien que se robó el perro de, un, de una persona indigente, ¿o no? Ah, no, ah, no, no, no, no, no, no, no. Esto Perdón, no era eh. alguien no indigente, como era, sustraer ahí. era una tortuga que estaba muy maltratada, en muy mal estado, un animal que está en peligro de extinción y que ella lo vio y que Realmente se la llevó para darle una mejor vida. Ahora la tortuga sigue viva, ya se curó todas las lastimaduras, está en un terreno amplio, Hay vive foto con, de otros, la tortura, bien. con otros animalitos y demás. O sea, todos coincidimos en que robar es algo que está mal. Contar la verdad, la llevó sí. para no, Igual a a mí, lo que, a mí lo que me lleva a pensar, que embargo, lo que le decía el vida. otro día, es que no robó, en todo caso fue secuestro, porque nadie puede poseer, poseer una, una vida. O sea, no no, no, no te robas una vida. O Se la secuestraron a la pobre tortuga dos veces. <risa> claro. <risa> la primera para maltratarla. Prima, claro, y la segunda para darle un ambiente más lindo, pero de secuestro. A lo que nos lleva todo esto, es otra discusión que tuvimos con Cecilia, discusión, no, charla, eh, durante la semana acerca de, de este tema de qué está bien y qué está mal, que, que parte un poco de lo que es la propiedad privada, ¿no? Eh que es como el, erig, el origen de todos los males, ¿no? La propiedad privada. Eh, o sea, acá <risa> le paso la palabra, para no meterme en un brete, a Cecilia, nuestra socióloga de turno. Yo en realidad lo que planteaba, sí, eh, porque María me decía, no, pero Marx decía, yo después pensando, no, decía, no, para mí que Marx decía el capitalismo. Como que uno se pone a pensar y sí, de verdad, o sea, es como, bueno, robar está mal, principio de la propiedad privada, se estaba hablando de la propiedad privada, o sea, que esto es mío y que nadie lo puede eh, tocar eh, la violencia digamos, matar, casi siempre es como que de fondo lo que tiene es esa explotación de la propiedad privada, de poseer la cosa de dominar la cosa, de querer sacarle algo a alguien de relacionarnos, digamos eh, en lo que es el derecho negativo creo, ¿no? Relacionarnos no mediante las personas, por relaciones de personas sino mediante la cosa o sea, lo que regula las relaciones humanas, en definitiva, es una cosa, es un auto, es una casa, tal cual. Lo que nos llevaba también como al origen de la sociedad y los supuestos, sí. eh, ¿no? Que, ¿Por qué vivimos en sociedad? Yo le decía, bueno, ahí tenés dos posturas radicales. A mí me viene, por un lado, Hobbes, con el hombre es el lobo del hombre. El hombre es malo por naturaleza, uh -huh. o sea, como que hubiese una esencia. Y Rousseau, que es todo lo contrario, tipo el hombre se asocia porque es re buenito y colabora. Sí, no, y, no. y demás. Marx era más de, me parece, de la idea de el hombre se asocia, vive en comunidad, re lindo, y cuando alguien dice esto es mío, ahí la ahí caga se fuerte. Ahí, ahí se empiezan claro, claro. a pelearse mal, qué sé yo. La sí, eh, bueno, necesidad del robo, por ejemplo, en cuanto a robar... Eh, cuando robas por una necesidad como el hambre que, claro. que es, eh, se cae un poco ese, esa regla esa norma, ¿no? Claro. Eh, no robar si vos tenés estás muriendo de hambre, vas a robar lo que sea para comer y no está mal bueno, pero una por postura purista o la propiedad privada de incluso una casa claro bueno, había habido un caso de una persona pobre o indigente, no me acuerdo en qué país, no sé si en, en Italia, de hecho, no lo sé, eh, por ahí si alguien se acuerda del caso, nos lo puede refrescar un poco, que había entrado una iglesia a robar, y todos los de la iglesia espantados, en vez de decir, y bueno, sí, sí, vivimos en un mundo injusto, en donde no se le da a cada quien según sus necesidades, sino según sus posibilidades, eh, meritocracia, y demás, bueno, sí, nosotros la verdad que para qué queremos el oro. ¿Para qué queremos? Eh, si no es justamente para hacer esto, un poquito más digno la vida de alguien. No, no, salieron todos respantados re ahí, tipo, ¡Qué damas, ten, que la maten, que devuelvan las cosas sagradas. <risa> Salió, <risa> está el, bien, el cristianismo a flor de piel. El, el tema de <risa> privada es, eh, nosotros crecemos eh, sintiéndonos dueños. Sí. Dueños hasta de otras personas. Y eso, esta vez Bueno, hablábamos de eso con Marian, que yo le decía, ¿a tal punto está naturalizada la propiedad privada? Que cuando nos amamos a una persona, nos casamos, hacemos un contrato, ¿no? De que vos, sos mío. vos sos mío, tus genitales me pertenecen, o sea, solamente podés estar conmigo físicamente. Si no lo haces, tengo derecho al divorcio y a reclamarte un montón de cosas porque rompiste el contrato que tenemos. Eh, es una locura eso, que sigamos haciendo esa clase de contrato entre personas como si fuéramos cosas, y bueno, ves esto, me da. Eh, ciertos derechos y ciertas obligaciones a tal punto que tenés derecho sobre las cosas que adquiera porque, claro, digamos, claro. de alguna forma sí, porque siempre sí está medio? está mediado es, es como, claro eh, qué sé yo, es raro es raro que todavía tengamos claro, esa digamos, sí. forma no, de manejarnos es raro y no o sea, no es, ra es raro porque lo entendemos o, el, o quien lo pueda entender pero no ya no es raro porque Evidentemente viene funcionando muy bien Esta cuestión Está naturalizado <risas> y, y, y, y como que no falla A través del tiempo Y como que más allá de la, Del consenso social Digamos del momento eh, Cultural Es como que la, la máquina está ahí taladrándote Todo el tiempo trabajando para eso Para que te dividan De la forma que sea O que te hagan sentir que te falta tal cosa O que te hagan sentir que no perteneces a... o que tenés que poseer a alguien o, entonces, eh, o cierta cultura, incluso. Me pasa con la, la propiedad cultural o, o de personas. Sí. La propiedad privada es... Entonces concluimos... Eh. Sí, pero, pero ¿quién dice que está bien y que está mal? ¿Quién es el que dice? ¿Es el Estado? ¿Es la iglesia? ¿Es maldito Morén? ¿Es la mamá de Maldito Morén? <risa> Teníamos una bella encuesta para hacerles, pero qué bueno, como se cayó internet. Llama a la vieja, Llama a tu mamá, mamá? Marquitos. Hagamos. Acá tenemos un par de, de comentarios. A ver, todavía no los pude leer. <risa> <risa> puede se ser, se escucha, puede dice, ser. No acá. se escucha, dice. <risa> <risa> Estos son otros, nuestros comentarios eh, sobre esos. <risa> dice. Eh, en las redes actualmente corre un dicho relacionado a lo que se está charlando, cuando se dice que alguien es todo lo que está bien. Es verdad. Es verdad. Y es sí. más, yo tuve que hacer, yo soy serigrafista sí. y me encargué una remera que decía, soy todo lo que está mal. Ah, es verdad. O sea, yo, como sí. contraposición, tendríamos que llamar a la gente que tiene esta remera para que nos diga, digamos, qué, qué es lo que encarna. Su bueno, se, enojó, se enojó cuando le llegó la remera dijo: pero me da una remera en mi cumpleaños diciendo que soy lo peor del mundo verdad, verdad después preguntan ¿será la sociedad quien dice que está bien o que está mal? luego tenemos otro comentario que dice social y personalmente son perspectivas diferentes donde el reconocimiento tanto propio o de los otros determina nuestro juicio hacia nuestro actuar, es muy amplio para debatir y es verdad, o sea, es un es que poco. Es un, uno, a ver, uno es el otro también, quiera o no, porque uno absorbe cosas del de contexto en el que vive, de la historia de la familia de uno mismo, de la historia propia de uno como persona a través de los años. Y uno va siendo, no sé, creo yo, su propia, su propio juez. Mm. Eh, más allá de las normas que conocemos todos que están bien y que están mal eh, después hay cosas que son propias de uno que siente que está bien y que siente que está mal sí. eh, pasa igual sí pasa eso que decís pero siempre está como eh, eh, bajo un manto de cultura porque claro. estaba pensando ahora no sé lo que pasa en China con lo que pasa acá es muy diferente le, que está bien y que está mal no sé en China, come, no. Una cosa, una brutesa, en China comen podemos cosas en China comen perros Acá no comemos pero está mal. Allá se eh, lo morfan. Ah. <risa> bueno, Gatos. por eso el contexto en el que uno... <risa> ¿Rosario? <risa> no, no, yo no dije nada. No lo dije. Acá el negro dice Rosario. <risa> con el cabrito de techo. boludo. ¿no? Eh, claro. Eh, eh, es parte de la cultura que está bien y que está mal. Eh, no sé, en Medio Oriente las mujeres tienen que andar todas tapadas. Eh, acá no. Eh, y se ve que Acá se ve que está mal. Eh, es como que eh, siempre está... Si bien es cada uno quien decide y toma el libre albedrío, ¿no? Siempre sí. eh, está con un manto de lo que nos rodea, que es la, la cultura, ¿no? Que, que la impone el Estado, la religión, eh, como que. <risa> Ahora, yo creo que lo interesante de la vida es hacer un poquito las cosas bien y un poquito mal. <risa> Eso, ¿no? <risa> Si no es reburrido. <risa> Me la mandé igual, la mal, me la, por, no, por más que no quería, me la Se mandé, a mandé mal. La bueno, pará, a veces paso, a mí me ha pasado de hacer cosas pensando, estás pues, bien. Y después cuando alguien me hace como la crítica, no, pero ¿cómo? Y qué sé yo, qué sé cuánto, y digo, ay, no, me la recondo, remandé O sea, hay, por eso digo... Estoy Nunca bien. me pasó. A, a mí me, me pasó con cosas muy fuertes que no vienen al caso. Pero, eh, sí, es verdad que cada momento histórico tiene sus pautas y, y en cada cultura, digamos, se desarrollan como ciertas pautas de lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, hay como patrones medios universalizados y por eso, digamos, como que retomaba esta idea de cómo se constituye la sociedad. Porque, por ejemplo, matar a alguien creo que no debe haber... Debe haber alguna sociedad por alguna excusa puntual, tipo, no sé, sacrificio ritual. Pero que animales. no es la... La, la norma, digamos esto de es que, un par, que visto. claro es como algo bastante universal eh. evidentemente somos como los que intervienen por lo menos esta raza tiene como una necesidad como imperiosa de estar interviniendo en todo y es como cierran el culo un poco <risa> sí. Eh, la otra vez mirado un documental o una, una película de un chabón que se les recomiendo mucho también se llama Bob Boharm que es un stand-upero que pasó la cuarentena como la mayoría dentro de su casa, en su pieza, pero el tipo filmó una película encerrado en su pieza eh. y no puedes creer lo que hizo con un espacio tan reducido también tenía sus luces, sus cámaras, sus cosas sus chiches los tenía pero él creó como un mundo ahí adentro y es este, él habla sobre esto también, sobre la sobre opinología que existe. ¿no? ¿Eh? Todo el mundo opina. que, que todo, Vamos por eso, ¿no? O sea, pero hay como una. Sí, hay una sobre cosa información, hay, de información. Hay, hay como una cosa que este, se establece el tema del día y van todos atrás a opinar sobre el tema del día. No sé, Messi se quebró la pierna y somos todos expertos en quebradura de pierna. Claro. Eh, hay un robo a un banco y somos todos eh, especialistas en criminología. Es como que, ¿no? De... Fui al hermoso. médico. Es hermoso. Voy a escuchar la tele. <risa> <risa> no, en serio. Es horrible. Pero vos entras en un almacén donde hay 10 personas. ¿A quién le importa? Y vos si... O sea, escuchás hablar y hay gente que te habla como si fuese, no sé, físico, al rato periodista, al rato historiador. <risa> volvés <risa> a la puta del queso. <risa> no, nada. <risa> claro. ¿Qué hace? No, yo miro la tele. Hay que saber <risa> nada entonces. Claro. Que a la vez es re lindo. Es re lindo que, no sé, sentarse en una mesa a debatir cosas. Uno debate De su opinión de, de vida, de lo que piensa, a veces de lo que investiga. No todos tenemos la, la razón absoluta. Tan, sería aburrido igual tener la razón absoluta. no Claro, yo le decía Pero, a alguien, como que somos los, in, los que intervienen porque... Si lo ves desde fuera de la sociedad, como siempre está el ejemplo de, ¿y qué haces si estás en una isla? ¿Viste? Y es como, eh, ahí si lo ves desde por fuera de la sociedad, entonces se desmoronan eso, esas cuestiones morales. O sea, automáticamente eso no existe. Viene sí. el tigre, se come a tal, sí, viene un meteorito no. y ya se percha un planeta. <risa> o sea, ¿quién lo, Y el meteorito dijo. Es malvado, el meteorito niños, es malvado, claro. No voy a destruir un planeta. No, le importa, tres huevos. <risa> al más bueno, al más malo, al más devoto y al, al más pobre. Bueno. Es lo que decía, ¿no? Es lo que hablábamos, lo que decía Marx era que, eh, o sea, es todos, eh, o sea, el enemigo real es la naturaleza. La naturaleza. Eh, o sea, es el único enemigo real contra el que, eh, no sé, que haya una sequía, te caes de sed y... Es al no que tenga. le importa un carajo. Claro, o sea... A mí no es... le importa. Es como que le importa y no le importa. <risa> yo igual era como que <risa> había que destruirla había, <risa> <aguantátela>. <risa> había arribado a una conclusión bastante pesimista que era un poco como la maldad en estado puro existe y la bondad en estado puro no, porque siempre es egoísta. Es decir, por más altruista que sea yo. Lo más probable es que eso me dé algún tipo de satisfacción en el fondito de estar haciéndole un bien. Entonces es como que, no está bien, lo estoy haciendo por otros o por vos, sí. o, pero en el fondo, muy en el fondo, deep, deep inside, es egoísta. Es que me genera ahí como un placer. Y la maldad no, la maldad en un estado puro me puede causar placer hacer mal, malo, me puede ser indiferente. O... Ahí volvemos a Friends. Ah, a ver, <risa> el de Friends, lo lamento, El de la abeja, ah, el de la abeja de Phoebe, ¿Verdad? ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Te acordás cómo decía? Bueno, pero era algo así. Era... No, no me acuerdo exactamente cómo lo hizo. Eh, sí, creo que era una discusión que tenía Joey con Phoebe, que le decía algo así: que, que uno iba a participar en un programa beneficio pero y si que era, sí. vos lo haces, vos <risa> lo haces para. Para salir en cámara, claro. no lo haces por la gente en realidad. Y entonces le decían, no hay ninguna acción que sea desinteresada. Exacto. Siempre hay un interés. No existe. En el fondo. No es la eh, y me parece que es un, o sea que es re triste, pero no sé si existe así como la bondad pura. No, es. no, no sabemos quién lo dice. dice? <risa> Tire la piedra. Ah, no, sí, me parece que la, sí, sí, sí, como que el humano siempre intenta un poquito de eso, ¿no? De, de como que el egoísmo es algo muy propio. O por ahí es cultural, no sé, pero me parece que sí, ¿no? Como que, que el egoísmo es como un principio, no, principio no, sino como un sentimiento, una reacción básica de, del humano, ¿no? Es como que donde. Como muy vinculado a la supervivencia, ¿no? El, sí, el egoísmo. Yo creo sí. que el egoísmo, lo digo desde otro lado. A veces me pasa que hay definiciones y cosas que siempre fueron tomadas como mal, ¿no? como algo que está mal, como hablábamos de la envidia el otro día. Sí. Ser envidioso es hermoso, lo que pasa es que vos te querías en un mundo donde <risa> yo, yo digo que sos un envidioso, vos pensás que te estoy insultando. Para mí, vos podés tomar la envidia desde dos puntos. Eh, te, o te enojas, o si vos reconoces que sos envidioso, estás reconociendo que estás viendo el lado bueno de otros Si vos lo podés quitarlo y lo convertís para vos te beneficias a vos mismo ¿me entendés? claro, como y motor para eso, mejorar hablábamos claro, de como decir... el egoísmo pasa lo mismo, a veces ser egoísta como, todo como un combustible y porque puede ser negativo a la claro, no. claro pen, pensar en, a ver, el egoísmo hay, hay, hay situaciones de la vida de determinadas personas que a veces hay que ser egoísta para pensar en uno Terminar favoreciendo al otro Si vos amas a un, ya no amas más a una persona Y le tenés que decir chau Tenés que tomar una decisión que es egoísta sí. Y en el fondo y a la larga del tiempo Vos le estás le a hacer un bien a esa persona No puedes quedarte sin amar al lado de alguien Cagándole la vida claro. Y tenés que tomar una decisión que es egoísta Entonces Hay maneras y maneras de verlo claro. Ser egoísta sí, sí, sí. Terminás siendo egoísta ¿No? Porque, o sea, lo querés hacer por algo Por algo bueno no, no. <risa> sí. o sea, no es que Quieres ser egoísta. Pero... <risa> Quiero ser egoísta, pero claro, voy no. a ser egoísta. Entonces <risa> cambia la premisa, no es que somos malos, somos egoístas, me parece. Eh, que, que por ahí no es la maldad en estado puro, sino el egoísmo, es medio como innato. No, no creo que como naturaleza, como plantean algunos teóricos y demás, sino como algo social. Por ahí, en estos tiempos, con este tipo de cultura, por lo menos en Occidente, lo que impera... En son impulsos egoístas que se pueden utilizar de se manera productiva. Oh. Yo imagino al nene con 10 bolitas ¿no? en la mano eh. hay... <risa> <risa> sí. al otro. Eh. Ah, y después, bueno, hay otros gestos de egoísmo más amplios pero Esa es la competencia desde la que empieza todo tu educación, tu, tu desarrollo, tu, cómo relacionarte con nosotros. Este, es como que pide una, un estado como de. de ser mejor, pero y mejor individualismo. que, otros, que son, ¿no? In individualismo absoluto claro, o sea. claro. eh, mm -hmm. acá capaz eh, no le va a gustar lo que digo pero eh, no sé, las batallas que hay de gallo que yo respeto mucho eso, desde antes que ahora sea mainstream pero está todo bien eh, <risa> yo en cierto punto es como que me produce, como que no termino de aceptarlo en el grado de que veo que no no Capaz hay algo que no entiendo, ojo, que, que capaz tiene que ver con esto de denigrar de al otro, como de, sí, de, sí, de rebajarlo sí. al otro, como que vos sos mejor que el otro, eh, vos, vos podés más, vos. Te la aguantás más. Eso me, es medio tóxico. Eso. Sí, sonríe. A mí, la verdad, me no me gusta. No me gusta eso, sí. A mí pasa con la música que no le encuentro competencia. Porque las veo como una terapia del tipo que hace música. Cuando alguien hace música está sacando su problema convirtiéndolo en físico, en una canción. Que no puede competir contra nadie. Porque yo tengo mis problemas porque tengo los tuyos. Entonces nunca mi canción va a competir contra la tuya. Desde ese lado lo veo. Capaz que bueno, no hay tipos que se ponen a hablar, no, porque Pirulo toca mejor que el otro, que me engano, que. Sí, sí, toda esa... yo esas batallas tampoco le encuentro paja, sentido. No me. No me gusta. Me gusta mucho por ahí el rap. Eh. Totalmente. Hay muchas cosas que me gustan, eh, como sí. todo, ¿no? Cuando votas por uno, tampoco digo que tiene su completa aprobación. No le encuentro sentido. Yo a veces veo concursos de bandas que tienen que mandar los temas para competir. Y hay un jurado que decide... ¿Qué te va a jurar? O sea, ¿qué va a...? Ellos son los que dicen que está bien. ¡Claro, es un jurado! Ahí lo encontramos, boludo. tardamos tanto. American Idol. Cicoso, boludo. Eh, Montaner. Montaner <risa> Llamalo, boludo, Montaner. Yo malo, boludo. Vamos a ver qué. Vamos a insultarlo. Porque seguramente él tiene un jefe que le dice qué es lo que está bien o ¿no? mal. Porque este Manieto. sistema funciona así. O sea, el titiritero está siempre Manieto. por detrás. Claro. Ahí está. <risa> Podemos ese, invitar a los oyentes a que digan. Ah, estaría muy saber. bien eso. ¿Sí? Hablemos, saber? ¿Hablemos ah, sin saber. Claro, un poco lo que decía el niño, intervengamos <risa> sobre las cosas sin tener una opinión. Nada, igual, para, porque no... Nosotros... Es, es un poco la idea de este segmento que se llama así, el barrio y sus mesas, es tener una charla acerca de las cosas que no sabemos y pensamos que sí, eh, es un poquito la idea, ¿no? Exacto. Eh. Lo que se hablan en cualquier mesa... Um, en común cualquier lado. Y corriente, con gente que no sabemos, que nos creemos que sabemos todo y no sabemos. ¿Te acordás Marjitos que una vez hace ya unos cuantos años atrás estábamos eh, hablando y habíamos dicho Ya tenemos el nombre para el disco eh, Que se iba a llamar algo así como eh, ¿Querés tener la razón? Tomá, te la regalo sí. <risa> ¿Querés tener la razón? Tomá O te la presto <risa> Te la presto? <risa> Me acuerdo, pues. sí. era muy bueno. <risa> bueno, vamos dando cierre a este segmento de El Barrio y sus mesas y te parece si para darle un cierre ponemos un tema de Center eh, cuando estuvo acá visitándonos en el íntimo interactivo dando un beso a los chicos. Sí, estarán viendo. No, el cuerpo no creo porque no usa redes, ¿no? Eh... Sí, de alguna manera él encuentra es la forma. Parece a eh, pues es que usa redes, pero no, a mí no me quiere Está Así que, bueno, vamos con No me verías. O No, no me, me veías. veías. ¿no, es? no me No me veías. No ah, me ah. veías. Bueno, ahí pasaba, no me veías de Center X o Center X, cada uno puede decirlo como se si le vengan ganas. Así que bueno, vamos cerrando ya este nuevo programa de Andar la Tierra con invitados de lujo. Eh, así que bueno, en negro, gracias por venir a usted. Eh, gracias, muchas gracias, gracias en serio. Eh, pregunta, próximas fechas de Center X en junio. ¿En dónde? ¿En junio, eh, primera... El 11 de junio... <risa> ¿Ves que te dije? <risa> Yo sé que es en junio, eh, pero sí, llego a casa y te digo... Dale. dale pues. Ahora lo llamas, estamos hablando de un portocalipto. Tengo sí. las cosas anotadas como el memento, pero en un, sí. un coso ahí, que no me olvido. Pero la primera fecha es el, si no me equivoco, hay cinco, cinco, de cinco... Junio puede ser. Cinco domingo. Ah, no, el cuatro. El cuatro. El cuatro de junio creo que es en Pankisaurio. Ahí va, ahí va. Bueno, un saludo a la gente de Pankisaurio. Al Mati, Mati Pankisaurio. Eh, sí. Así que bueno. Y dos fechas más en junio, así que hay cosas que... El junio se puso. Se picó. Se picó. Sí, <ríe> <ríe> Así que bueno, genial. Eh, ya las tenemos viendo ahí a los centelx y para ver cuándo vuelven acá a la casa chunguita que siempre, eh, siempre son bien recibidos y la pasamos muy bien. Eh, así que bueno marquitos Morén, ahí entre bostezos eh, no, lo voy despidiendo bueno gracias eh, por compartir esta mesa gracias a vos por venir eh, qué vas a cenar esta noche eh, no sé, no, no. ¿Cómo Yo que te no te digo sabes? que vas a cenar ah, locro. locro vas a cenar de locro de loc locro y chocolate <ríe> ¿Puedo ir a tu casa <ríe> digo que no sé si no lo pongo a la venta <risa> no, tranqui, me voy a dormir no sé Bien ahí eh, Cecilia, gracias por venir y compartir eh, Te esperamos el próximo domingo de 18, 19 horas Así que bueno, a todos los que nos acompañan Muchas gracias también a ustedes por estar ahí presentes Y eh, ahora los dejamos con una canción de Center X eh, grabada también acá, eh, que es la cortina que solemos usar en todos los programas de Andar la Tierra, que la canción se llama Como Negro, porque a mí en inglés me cuesta mucho. Eh, beg, beg for the Mets. ¿Y significa? Es, es como rogar por la medicina, por los remedios. Ahí va. Una problemática actual para una banda actual. Sí, dijimos, hablemos. <risa> hablemos. Así que bueno, los dejamos. Eh, muchas gracias a todos por eh, estar ahí eh, y nos vemos el próximo domingo. For the back for the mats, back for the mats, back for the mats, back for the mats, back for the mats. Looking for some help, what you're stealing? Yeah.